Hola, hola, les vengo a contar un secreto, pero no le digan a nadie. ¿Ustedes sabían que a los monstruos les da miedo la oscuridad? A veces, en esas noches que la luna llena ilumina el interior de las casas, se escuchan extraños lamentos. Son los monstruos de la noche a los que... Escondidos en los armarios o acurcados bajo las camas, les castañean los dientes. Pues todo el mundo sabe que a los monstruos les da miedo la oscuridad y que sufren de horribles pesadillas. Algunos que se creen más valientes intentan salir de su escondite para encender la luz. Pero son unos gallinas, pues apenas han dado dos pasos en dirección al interruptor y vuelven corriendo a esconderse en el fondo del armario. Y es que a los monstruos les da miedo la oscuridad, lloran y tienen terribles pesadillas. Hay otros que intentan calmarse con canciones de monstruos. Pero están tan asustados que sus cantos parecen aullidos. Y claro, los otros monstruos al oírlos se ponen a temblar y a llorar de miedo. Si prestas mucha atención, seguramente podrás escuchar sus extraños lamentos. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. En esas noches en que la luna llena ilumina el interior de las casas, los monstruos son víctimas de sus propias imaginaciones. Las sombras que producen las cortinas creen ver la silueta de un lobo. Y en los pliegues de las sábanas, los enormes fauces de un tiburón hambriento. Los árboles del jardín parecen dibujar enormes leones en las paredes y en el techo. Si abres los ojos en ese instante, los verás corriendo de miedo, saltando por encima de tu cama. Las noches de tormenta, cuando los relámpagos rascan el cielo y los truenos retumban como un cañón, los monstruos de la noche se refugian en los cajones de los armarios. Allí, entre jerseys y calcetines, se abrazan unos a otros, aterrorizados, temiendo ser fulminados por las llamas que lanzan unos espantosos dragones. Si te atreves a meter la mano por entre la ropa colgada en tu armario, seguramente encontrarás un pequeño y tierno monstruo tiritando de miedo. Abrázale y cuéntale un cuento. Y si te sientes asustado una de esas noches en que la luna llena ilumina las casas e en que sombras se agitan en el techo, recuerda que los monstruos también le temen a la oscuridad. Lloran y tienen horribles pesadillas. Más allá de su castañeo de diente y de sus lamentos, en todo monstruo late el corazón de un niño. ¿Sabían ustedes que a todos los monstruos le da miedo la oscuridad?